Saludos cordiales, Prislines, os habla Luis desde Madrid en directo, Frixline siempre, siempre emite en directo. En esta ocasión estamos con Jacqueline. Hola. Eh, vino de Venezuela hace un año y un mes, aproximadamente, ¿no? Sí. Y está trabajando y nos va a contar todo toda la experiencia todo lo que se ha encontrado aquí en este año ¿vale? nos, nos, va, nos va a tratar de explicar para que todos lo conozcáis cómo está la situación a día de hoy ya os digo estamos emitiendo en directo desde madrid en este momento los que estáis en directo podéis ponernos preguntas en el chat que os las respondemos al final del vídeo y los que veis luego el vídeo pues ponerlas en los comentarios que también nos las vamos a responder Como vamos a responder a las preguntas que tenemos pendientes el que nos oiga en Spotify, que nos dé un corazoncito verde. Y, el, y si os gusta el vídeo, pues darle un like. Y el que no esté suscrito, que se suscriba con campanita para que os avise la aplicación. ¿Vale? Eh, Jacqueline, antes, aunque te hicimos una entrevista hace ya casi seis meses, ¿no? Sí. Para los que todavía no te conocen, diles un poquito, pues, quién eres, un poco tu historia, cómo te criaste. Sí. ¿Vale? Bueno, eh, mi nombre es Jacqueline Automuro, eh, soy venezolana, mi, tengo 27 años, hace un año y un mes aproximadamente que estoy aquí en España. Mi padre era español, eh, de Orense, mi madre es venezolana. Eh, pues vengo de una familia humilde. Vivíamos en un piso, como dicen aquí, eh, allá en Venezuela, eh, en una zona pues. Humilde. Me crié en una familia pues, llena de amor. Eh, crecí con valores, los cuales me inculcaron mis padres. La verdad, me siento muy orgullosa de donde nací, de donde crecí. Eh, y bueno, de tener los padres que tengo. Eh, mi vida pues, ha sido bastante buena, realmente venezuela se vivía muy bien hace muchos años eh, yo crecí rodeada de mucho amor de mi familia y bueno de gente que me quiere mucho realmente Dejé muchas personas allá las cuales quiero y bueno sé que no soy yo sola todos los que nos hemos ido todos los que nos ha tocado salir del país pues hemos sufrido lo mismo ¿no? me vine para acá buscando un mejor futuro para mí para mi familia para mis padres sobre todo eh, en Venezuela saben que mm. no la situación no está fácil. Eh, no hay medicinas, los hospitales pues se están cayendo cada día más. No hay me, eh, no hay alimentos. La inseguridad está desatada, el transporte es terrible. Y pare de contar, un montón de cosas que Oye, creo que, bueno, que te está saludando tú por el chat en directo, Tommy sí, Automuro. Ese es mi hermano saludos, saludo saludo. mi mona te quiero mucho Pues sí, él me dice mona yo le digo mono y bueno para mí es una de las personas más importantes de mi vida mi hermano eh, lo amo mucho y bueno está en Venezuela en este momento con planes de venirse también pero bueno no es tan fácil tampoco arreglar los papeles en Venezuela está bastante difícil para su esposa pero bueno ya yo con ganas de tenerlo aquí obviamente a él y a ella porque bueno son parte fundamental de mi vida eh, bueno como les estaba contando me vine sola años. viniste sola Jacqueline sí, cuando sola. viniste que no es lo me mismo cuando sola, uno sí. viene solo que cuando uno ya le está esperando aquí familia en tu mm. caso viniste sola no me vine sola. aunque luego te has traído a tu madre verdad sí pero viniste sola cuéntales un poco cómo fue la llegada sí. a Madrid sola para lo que tú creas que les puede ayudar a los Trisliners sí. bueno este la verdad pues con mucho miedo mucho temor porque no sabes cómo te van a recibir, no sabes si las personas te van a tratar bien, si no te van a tratar bien. Eh, hace años vine como turista y la verdad me pareció que y me van a disculpar pero me pareció que en aquel tiempo pues el español era muy una persona muy fría, no, muy, no es como el latino, ¿no? que nos saludamos. Vale, tampoco somos, vete a Alemania y verás si son fríos. Vete Escúchame. a Alemania y verás si son fríos. <ríe> que cuando vine hace años pues me parecía eso y la verdad no quería no quería venirme pero hoy por hoy te digo que la gente aquí me ha recibido muy bien la verdad he recibido mucho apoyo tengo muchas personas que hoy por hoy me quieren mucho y que yo también aprecio muchísimo y que sin esas personas no hubiese salido adelante ¿sabes? es personas pues que han sido claves en este año que he estado acá y echas de menos venezuela o, o no mm. un poquito he hecho de menos la venezuela de hace 10 o 20 años la de ahora he hecho de menos las personas mis seres queridos mis allegados eh, personas que han sido primordiales en mi vida pero venezuela como tal el desastre que hay en venezuela no no lo extraño para nada la verdad yo aquí estoy súper contenta me gusta mucho eh, el transporte aquí es una maravilla Y veo que los españoles se quejan Es que no han vivido en Venezuela, ¿sabes? El... Todo, todo, todo La seguridad eh, Al andar con el móvil a las 12 de la noche En el metro Es eh, algo que que eso no se compara. Nos está preguntando Lourdes sí. González, ya, insisto, a los que estén sí. en directo, ponerlo en el chat, que os vamos respondiendo, y los que no en los comentarios luego del vídeo. Mira, sí. nos dice Lourdes González, hola, por favor, ¿podrían decirme cómo está la situación actual de asilo a venezolanos en España? He leído que está tardando mucho en asignar las citas. Pues yo he escuchado que para la cita se está tardando, pero luego cuando ya tienes la cita el proceso es bastante rápido, claro. la verdad. Para que o de sea, lo tarjeta. difícil es la cita. Sí, cuando... sí yo les bien. voy a aclarar algo que creo que no queda claro. Cuando conseguís la cita tenéis una entrevista y os dan lo que llaman la tarjeta roja. Con esa tarjeta roja todavía no podéis trabajar, pero ya estáis legales en España y tenéis derecho a médico, abogado, etc. Y a los seis meses, si la renováis, os dan la segunda tarjeta roja que ya podéis trabajar luego que en el asilo o no va a tardar tres años dos, an dos o tres años pero no pasa nada porque mientras podéis trabajar legalmente y está ilegalmente claro. insisto con derecho a sanidad y abogados si es necesario hace poco un amigo me comentó bueno un, compañero, un ex compañero de trabajo me comentó que si vas directamente a Luche si no me equivoco, díselo porque eso es importante, van directamente a Luche y le dan la cita inmediatamente o sea que hay que ir a luche para que te den la cita es no, que sí, mira le hice verdad, una no entrevista a claudia de cuba y no había manera de que la dieran la cita le habían dicho que se metía por internet pues, de madrugada sí. se metía en madrugada pues a Yo, mi opinión y personal y no, creo no que lo hacen nada. queriendo porque no dan abasto claro. están, o sea si vas a luche no seguro pues pero intentarlo, intentarlo que no, no se pierde nada sabes hola claudia milena mm. hola alexis daniel eh, que dice que también es de venezuela Saludos. Hola. ¿qué tal lourdes gonzález saludos sandra martínez Hola. a tu hermano ya Tommy. Sí. Buena <risa> gente chévere claudia milena quisiera saber cómo me iría a mí en españa como manicurista Pues muy bien porque en el trabajo de uñas pues sí, de gel hay mucho trabajo ¿a que, que sí? Sí, sí. Sí, ¿no? si viene con papeles en regla o si solucionan sus papeles aquí pues las, los, las puertas están abiertas, las oportunidades en esa en ese ámbito sí. Yo es que no soy nada buena con eso, sino ya también me hubiese metido <risa> por ahí. Por eso, esa, ¿no? Por ahí hay, pero, esa sí, rama sí. tiene trabajo, sí. sí. Denica Milano nos dice: Buenas tardes, eh, vive se, viví seis años en España y me encuentro en Colombia. ¿No podría obtener la nacionalidad en España desde Colombia? Yo creo que no, porque te piden para la nacionalidad el requisito general es que estéis dos años sí. legales en España. Mm. Empadronados. Empadronados, pero legales. Claro. No solo empadronados. A menos que tenga o sea, familiar español, como yo. Pues díselo lo, lo que tú quieras aportar. Claro, es que luego cada situación personal. Claro, cada situación es diferente. Como norma general, para uno sí. de eh, ojo, de, de América, eh, porque mm. a los de, yo que sé, de Marruecos o de China les piden 10 años claro. de residencia legal pero a los de Latinoamérica con dos años vale salvo situaciones especiales claro. como la que os yo dice por ejemplo Jacqueline. tenía nacionalidad española desde Venezuela porque mi papá era español claro eh, ya yo tenía pasaporte español y todo lo que hice fue darme de baja en Venezuela el pasaporte y eh, pedir la, la partida de nacimiento no la literal de nacimiento para DNI eh, desde allá desde Venezuela y luego la traes aquí a España y ya yo a la semana tenía DNI. Entonces, claro, todo depende de la situación de cada quien. Si no tienes nacionalidad española, pues ya es otro proceso. Nos dice, "Vale, nos dice Jerkan Ortiz, dice, "Hola, me gustaría saber dónde puedo postularme desde Colombia para que pueda ir con contrato de trabajo." Pues ¿dónde le recomendarías a Jerka? No, lo que no sabría es si desde allá a lo mejor pudiera. Pues yo creo que sí, ¿no? Se puede descargar. Hombre, si la aplicación, consigue pues, una. Sí, sí, se la puede descargar. Si consigue un contrato de trabajo, se va a su consulado y desde ahí se lo tramita y te puedes venir claro. legalmente. Ahora, la aplicación, pues como tú buscas es yo, ejemplo... los trabajos. No te faltan, ¿no? Porque llevas no. Tres, lleva tres trabajos ya. Sí. En este año, ¿no? Uh -huh. O en estos seis meses, ¿no? Sí. Dile un poquito cómo lo haces, un poquito. o sea le digo muy rápido, yo. Veros un vídeo que tengo al principio de PrisLine de cómo encontrar trabajo, los trucos para encontrar trabajo en InfoJobs. Uh -huh. Porque Jacqueline lo está usando. Sí. Pero no acaba de afinar, aunque encuentra los trabajos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me han llamado, la verdad. El, el, los trucos, esos, mírate tú también. Sí, que sí, es muy bueno, ¿vale? Sí. Pero díselo un poquito tú lo que tú Sí, quieras. yo me he postulado en todos los trabajos que he estado, me he postulado por InfoJobs. Eh, trato de postularme lo más. Eh, a lo más cercano a lo que quiero postularme o a lo que tengo experiencia, y pues si sí me han llamado, que claro, de mil que te postules no te van a llamar de 800, pero que sí, que sí llaman. Luz María Jacome Ortiz, uh -huh. por favor, quisiera saber si me voy con ida y vuelta de reserva para un mes cómo sería tendría los 90 días si quisiera saber si revisan los euros en el aeropuerto qué tendría que llevar porfa eso yo lo sé pero si tú le quieres decir dile luz María Marina Jacome Ortiz pues la verdad es que como te comentaba es que yo no pasé por eso sabes pues sí que Entonces, te miran los euros te miran Ahora seguro creo que son... no de salud seguro de salud el lo que traigas no porque claro te tienes que mantener aquí según los, los que días tenés. que vayas a estar te piden ahora creo que son 90 euros no eran 70 y lo subieron son unos 90 euros no me hagáis mucho caso pero mi opinión es legal ¿eh? Yo todo lo que os digo son mis opiniones personales sí. pero creo que anda unos 90 euros diarios o sea que si vas a estar 10 días pues 90 por 10 claro. vale no sé si son 90 si son 78 por ahí anda ¿Vale? Sí que lo miran. Hombre, puedes traer el dinero en efectivo o también puedes traer una tarjeta de crédito o un extracto bancario que claro. le demuestre al de la aduana que dispones de ese dinero. Sí. Yo, creo que yo tengo... no lo viví porque como yo tengo, tenía nacionalidad española. Porque tu papá era español. ¿no? Sí. Claro. Yo entré aquí con mi pasaporte español, o sea que no entré como turista, entré como española. Sí que lo revisan, Luz Marina. O sí. sea, que traélo por lo menos en un documento que acredite que tienes el saldo, ¿vale? lourdes González, hola, por favor. ¿Podrían decirme cómo está la situación actual de asilo a venezolanos en España? He leído que se está tardando mucho en asignar. Pues bueno, eso, ya, lo, eso ya, lo hemos hablado, sí. ¿verdad? Yeah. ¿Cómo, ¿Dónde has dicho que había que ir? A Luche. A Luche, vale. Dice Jesús Rodríguez, parece una pregunta y Venezuela, el medicamento, ¿cómo lo pagáis? ¿Cómo pagáis el medicamento en Venezuela? Pues ahora mismo todo te lo cobran en dólares. Yo ¿Y os pagan no en dólares. dólares? ¿Y os pagan en dólares? Sí. ¿La gente os pagan en dólares? Yo tengo entendido que sí. Claro, muchos sitios te pagarán en bolívares, pero al co a, a pero a el lo bolívar que cueste, no vale casi nada. ¿no? A lo que cuesta el dólar. Oye, lo en lo bolívares, que, pero ¿y lo del Bitcoin que no, no lo habéis mirado ahí en Venezuela? No, Yo claro. conozco venezolanos que. No que lo cambiaron a Bitcoin y, y han yo sobrevivido. No, verdad, no. Y luego he oído algo que hay... Bueno, no me voy a salir del tema, ya lo haremos otro vídeo, Prislines. Sí. A ver, William Castro. Hola Luis, ¿es cierto que si pides asilo te retienen tu pasaporte? Uh -huh. Yo lo sé, ¿tú lo sabes o no? No, yo no? Pues yo lo sé, William. Antiguamente te retenían el pasaporte, ahora ya no te lo retienen, ¿vale? ahora eso no quieta que si tú pides asilo pues tienes la obligación de no abandonar españa Es, yo creo la única obligación a la que te comprometes pero como te dan el pasaporte si quieres te puedes ir pero claro si te vas y luego Pierde vuelves, el claro pierdes el proceso y te van a decir oiga claro. vale pero no te nos cogen el pasaporte vale lo han cambiado hace poco además hace unos meses antes sí lo pedían eh, Denica milano mi mamá es colombiana con nacionalidad española y yo estuve ese tiempo la chica de antes de Nica que su mamá es es Colomb es española pues sí. no es colombiana con nacida, bueno sí es colombiana y es española es española claro pues yo es española. creo que sí puede si tu sí, mamá es española como yo mi padre era español yo no mírala, era, yo no era español y no habías pisado España no bueno, yo vine hace años, pero yo no nada, tramite nada aquí. Yo vine nada. como turista. Denica, si tu mamá tiene la nacionalidad española y tú eres su hija, yo creo que, que sí. Que te tramite desde Colombia, si están en Colombia, que te tramite tus papeles en, ¿Tú cómo la, lo en el consulado español. Díselo como lo hiciste tú. Yo lo hice en el consulado español de, en Venezuela. Y tú eh... simplemente porque tu papá era español. Exactamente, mis padres no no, cuando era menor de edad todavía me llevaron a sacar mis papeles, me sacaron mi literal de nacimiento española. Y mis pasaportes español Y ya cuando me vine para acá, pues yo misma tramité mis, mis papeles en el Consulado Español allá en Venezuela. Eh, me di de baja con el pasaporte español, indicando cuál iba a ser mi dirección aquí Oye. en España. Y luego, pues me traje la literal de nacimiento para DNI, que lo tienes que sacar apenas llegas a España. Pero ya es, es un paso muy gigante tener DNI aquí, español. Mira lo que nos está diciendo Lady Muñoz. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que aportáis ¿eh? uh -huh. y a todos los que preguntáis. Dice: Un saludo. Un dato importante sobre las citas. A mí me funcionó, uh -huh. las citas estas para la tarjeta roja, sí. porque estuve intentando durante más de dos semanas y alguien que trabaja en extranjería uh -huh. nos sugirió, ojo, sacarla entre las 9 y las 10. Gracias, Lady Muñoz. Espero que le sirva sí. a los prislines. Uh -huh. Entre las 9 y las 10, chicos. Y si no, la comisaría de, repítela: En Aluche. En Aluche. Uh -huh lourdes gonzález muchas gracias lady muñoz para mí fue muy efectivo a esa hora de la mañana en el primer intento me la dieron pues mira por más de uno le está pasando nos dice tommy Sí. Automoro, automuro. auto muro dice en farmacias pagas en, en bs en bolívares. bolívares pero, pero cuesta, cuesta conseguir, conseguir ciertos medicamentos claro y, si hay, no hay y mandáis medicamentos fuera. para allá ¿o no? Sí se puede, pero. Eh, da mucha guerra mandarlos o no? Sí y no, dependiendo de con quién lo envíes. ¿Y llegan, con qué llegan compañía. o te sí. quedan por el camino? No, no, sí llegan. Dependiendo de que compañía lo envíes, te cobran más, te cobran menos. Y también tendrás que. Eh, puedes mandar con algunas compañías la me el medicamento que quieras. Sí con otras otras cosas ¿no? y no te ponen límites pero hay otras compañías donde solo puedes mandar un medicamento vale. por cada envío que hagas y cuál, y cuál es y la buena para mandar entonces? pues me han dicho que decir? Liberty es muy buena me lo comentaron este fin de semana que Liberty es muy buena y yo lo he hecho por Envíos tricolor pero bueno la verdad pienso que sale mejor en Liberty la, lo que cuesta y lo que Iván Correa nos dice: Soy colombiano y mi esposa venezolana, con bebé de 16 meses. Nos vamos por aquí, no se consigue trabajo. ¿Podemos aplicar el asilo? Pues claro que sí, podéis aplicar el asilo. Claro. Lo que estamos hablando, Iván, sí. eh, lo difícil para el asilo parece ser ahora que es lo de la pedir la cita para claro, la tarjeta roja. Exactamente. Pero en cuanto consigues la cita, luego siendo de Venezuela otra eh, esposa venezolana te lo van a probar no. luego que os den la nacionalidad o sea la nacionalidad de asilo, asilo no va a ser otra historia pero no pasa nada porque van a tardar dos tres años pero mientras tenéis insisto la tarjeta roja os permite trabajar legalmente y residir legalmente en españa vale y en el caso de que luego nos dieran el asilo pues no pasa nada porque ya habrán pasado los tres años que os piden por arraigo sí. y entonces ya podéis optar a la, la residencia y el trabajo por arraigo vale y mientras habéis estado legales y luego cuando llevéis dos años con residencia legal pues ya podéis pedir la nacionalidad española claro. y eso muchos tampoco lo saben sí. eh, Denica Milano Bueno, voy por orden, chicos. Lines, Alex Ortiz, una pregunta concreta, si se consigue trabajo en España, si hay vacantes de cualquier clase de trabajo. ¿De qué pues, crees tú que hay más vacantes? Más vacantes hostelería. Eso fijo. Segunda más vacantes, el Tercera sí. más vacantes, pues pues campo, campo. El campo, Trabajo vez? en el campo, sí, sí. También, sí, sí, Oye, que por cierto que ella estaba en una aldea rural, como queréis mucho, estamos preparando el vídeo de lo, trabajar en los pueblos despoblados. Sí. Ella estaba en una aldea rural dos o tres meses trabajando, pero no tuvo buena experiencia, os lo adelanto. Pero no fue por la aldea rural, fue por la jefa. Igual, no creo que nos esté viendo, ¿no? No. <risa> vale. Pero estamos preparando en las aldeas rurales. ¿Ella estuvo, verdad? Sí, sí. Ella trabajó. Está bien para pasar dos meses, dos semanas de vacaciones. También hay mucho trabajo Plilines, que es, no está viniendo a la cabeza. Sí. De sanidad, tema de sanidad, de enfermería, medicina, y también hay mucho trabajo tema de informática. He sí, hecho de informática entrevistas. También. Oye, unas compatriotas tuyas ganando un dineral. Mm. Sin necesidad de apostillar nada. Pero un dineral. Sí. Vino aquí. No sé si habéis visto la entrevista. Y la empresa, pues le hizo las pruebas, oye, es ingeniero informática, para adelante. Sí, le da igual que lo haya sacado en Venezuela, que no, lo, que no es necesario apostillar eso. sabes Lo del apostillamiento lo piden para trabajos en, en organismos oficiales, generalmente. O a lo mejor tema de abogado, de medicina, pero para tema de informática, de administrativo, lo importante es que lo sepas hacer. Yo lo digo. Mi opinión, Prilines. Sí. Pues sí, de informática sí, he visto también bastante postulaciones, o sea, bastantes ofertas, jobs de informática, la verdad. Lourdes González, ¿con qué cantidad de dinero recomiendas emigrar a España con miras a pedir el asilo allá? ¿Le respondes tú o yo? Yo lo sé. <ríe> me he hecho, me he hecho una experta, pues, cuando le hice a Jacqueline la primera, no era tan experta, no. ahora ya me... Mira. Con el tiempo que pongas, eh, tú entras como turista, ¿no? Pues si dices que vas a estar 10 días, pues 90 euros por 10 días. Si dices que vas a estar 5 días, pues 90 euros por 5 días. Si dices que vas a estar 20 días como turista, 90 euros por 20 días. Te van a pedir unos 90 euros por día que vayas a estar, digamos, como turista, pero como luego vas a pedir el asilo, pero para entrar, ojo, los días que tengas la reserva. Si vas a estar cinco días, pues multiplica por. Son unos 90, ¿eh? No sé si es un poquito más, un poquito menos, pero pues anda por ahí. Sí. Y tienes que traerlo, justificar que tienes ese dinero. Hombre, ¿y recomendación: pues cuanto menos vayas a estar oficialmente, pues menos dinero tienes que traer. Claro. Luego, ya cuando pides el asilo, no te piden dinero. No, no te piden. Eh, buen día, Armides Fernández, luther González. ¿Cómo está el mercado laboral para contadores y administradores en España? Pues de eso sí te puede responder muy bien ella, porque ella está buscando un patrón más administrativo. Administrativo, sí. Administrativo. Eh, lo que le comentaba a Luis hace un momento es que veo que aquí, por ejemplo, si tiene. Yo, por ejemplo, tengo experiencia en Venezuela, tanto de recepcionista como de asistente administrativo, secretaria. Y pues yo le digo a él lo que me parece injusto es que no te tomen en cuenta por no tener la experiencia aquí en España Porque yo por ejemplo lo traigo de allá pero es que es, es lo mismo allá que aquí eh, en ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces eh, lo veo injusto de que no te tomen en cuenta la experiencia que tienes aquí en Venezuela para darte el trabajo aquí, ¿no? Porque yo me he postulado en muchas ofertas de trabajo en el ámbito que quiero, en el área que quiero Y a mí no me han llamado y apenas trabajé de teleoperadora en una compañía de seguro y ya lo demás que he trabajado ha sido de teleoperadora porque ya he tenido la experiencia aquí entonces si en cuanto, me consigas, las uno cosas, favor, ¿en cuanto consigas uno de administrativo pues en cuanto consigas uno administrativo ya te va a... claro, claro pero si te da la que oportunidad ya, la pero... primera vez bueno, no es más difícil todo es bueno. lucharlo Sí, ahí vamos. Pero estás contenta, ¿no? Sí, sí, la verdad. Está ganando sí. un buen dinero. Sí, la verdad que sí. Me gusta. Ahí donde estoy me gusta mucho. La, verdad, hora... la empresa está muy organizada, eh, la formadora ha sido espectacular, la verdad. Eh, los compañeros de trabajo son muy chévere. Hermídez Fernández sí, nos vuelve a no decir, saludos, ¿cuál es la dirección del correo para solicitar la cita para el asilo? Eh, bueno la física cuál es por cuarta vez que te la hago repetir ir a la comisaría de aluche a y si es por internet pues tú pon en google solicitar tarjeta roja sí. o solicitar asilo político españa y ahí te sale la página claro. web del ministerio que lo lleva ¿vale? entre las sí. 9 y las 10 nos ha dicho una Sí. Que generalmente te dice que está saturado Denica Milano pero si la podría pedir desde acá por mi mamá sabiendo que ella ya me reagrupó una vez y yo ya soy mayor de edad y si es así ¿qué requisitos piden en el consulado español colombiano para solicitarla pues más o menos de Nica, yo creo que será como venezuela te va a responder ella sí. que lo hizo yo es que claro yo cuando lo saqué eh, cuando saqué la nacionalidad como tal española me lo hicieron mis padres Entonces tenían que ir los dos a, o sea, a pedir al consulado, ¿no? consulado. ¿Y qué requisitos pedían en el consulado, más o menos? Así Yo no recuerdo tanto, pero creo que era la partida de nacimiento venezolana, obviamente. Ah, eh, claro. La partida de matrimonio de, de mis padres. padres. Claro, la, la literal de nacimiento de mi papá española, porque claro, tenés que demostrar que claro, no español. era español. Eh, pues la literal de nacimiento de mi mamá, creo que también, la partida de nacimiento de mi mamá es venezolana. Y creo que poco más, la verdad, no recuerdo que otra cosa. Sí, demostrar sobre claro. todo que, pues, sí, que tu que padre, padre era español, era español y, claro. que claro, y que estaban casados. Claro. Y que tú eres su hija. Y, yo, no, menos. y todo sí. eso en el consulado español, sí. en este caso sería en el de Colombia, uh -huh. de NICA. Exacto. Nos dice, y si no, pues te acercas al consulado colombiano. Claro, y pide, y, y consulado que español que en Colombia y que, que los te digan, la, y claro, sea, te van a dar un madre, papel. Exact, sí, los consulados suelen trabajar bien. Y si no por internet también, mira lo El mismo vigilante, incluso, en el vigilante te da los requisitos y ya Claro, o por internet también, también por por lado internet, también, español sí. en Colombia. Sí. Y ahí tienen yo las páginas mm -hmm. que he visto están bastante sí, sí, bien. Sí. ¿eh? Claudia Milena Sánchez Galvez, quisiera saber hasta qué tiempo se pasa en, a España con el pas con pasaporte solo este año. No entiendo muy bien la pregunta, sí. Claudia. Tú sí. la has entendido. Dice: Si trabajo de manicurista, solo domicilios tendría problemas, voy como turista. Claudia Milena, mira, hay una, un vídeo que hice hace un mes, míralo por abajo, de una chica que, que hizo lo que estás diciendo. Vino aquí y, hombre, al principio no lo pasó muy bien, pero ahora le va muy bien. Trabaja como manicurista y trabaja por un lado por su cuenta y luego por otro lado trabaja también en peluquerías. Y el tema de los papeles lo estaba tramitando ahora. Claro. Yo no digo más, yo os cuento experiencias. Mírate el vídeo. Lo que sí se hace aconsejable, sí aconsejable es venir con todo lo más en regla posible porque eso siempre te va a abrir las puertas siempre te va a ayudar sí, claro porque mientras menos papeles tengas eh, legalmente pues más difícil va a ser conseguir trabajo claro, cuanto más legal venga mejor pero claro. vamos que en el sector del manicurismo sí, sí, hay sí, trabajo sí, ¿eh? y sí, hay un vídeo también con una chica ahí abajo lo tenéis que te cuenta su experiencia y le va bien también eh Julián Jiménez, hola, quería saber cómo ir de estudiante. Pues mira, Julián, muy fácil. Te vienes como turista porque ha cambiado la ley hace poco, te vienes como turista, puedes venir como turista, vamos, puedes venir directamente matriculado si quieres, pero otra forma rápida es, te vienes como turista, es una de las excepciones que hay para quedarte legalmente cuando entras como turista, te vienes como turista. Y ojo, muy importante, antes de que, te tienes que venir por lo menos con 30 días de estancia, y antes de que caduquen esos 30 días, ¿Eh? Que tu, o sea que tu pasaporte dure por lo menos esos 30 días antes de que de que llegue ese límite te tienes que matricular en un centro de estudios autorizado aquí en españa y ya con eso te dan el permiso de residencia por estudiante y te digo más con, el, con ese permiso de residencia aparte de estudiar puedes trabajar lo que llaman en prácticas vale o sea que lo tienes fácil es ¿eh? venir aunque sea como turista y matricularte en un centro autorizado pero insisto, que te queden por lo menos 30 días de pasaporte. Y te van a pedir, eso sí, eh, que demuestras que tienes 6.000 euros por año que vayas a estar a mantenerte. Esos mil euros lo puedes traer o que te lo manda tu familia, como sea. Y luego un seguro médico, eso, uno barato, ¿cuál? 30 sí. euros al mes, uno barato, pues, ¿no? Para un joven. Sí. Y, y un certificado médico de que no tienes inf inf enfermedades infecciosas sí. ni mentales. Vamos, no, pues es sencillito eso. Eso lo han simplificado ahora. ¿Quieres añadir algo más? Porque ya vamos a acabar que si no se... alguna pregunta más, mientras, si quieres, añade lo que tú quieras. Pues... Jonathan Salas nos dice, hola amigo Luis, saludos cordiales, soy de Venezuela. Hola. Soy uno de los que está interesado en la repoblación del pueblo de España. Eh, Jonathan, ella estuvo en una aldea sí. dos o tres meses, ¿cuánto? Dos meses. Dos meses en una aldea repoblando. Pero se ha quedado. Vino muy pero vino o sea no le gustó le gusta más madrid pero claro. era por la jefa yo lo achaco que era una mala jefa por lo que hemos hablado dice ese vídeo lo voy a lo vamos a hacer próximamente sí. ¿eh? yo creo que no mucho dice le agradecería alguna ayuda, correo electrónico, vale, vale. Jonathan, sí, sí, sí, vamos a hacer un vídeo de la. ¿Quieres claro. añadirles algo de la aldea? Tú que has estado allí, aunque la bueno, primera no fue, fue buena, pero. Yo, porque, claro, me fui de aquí, siendo interna. Fue recién llegada, ¿no? Sí, recién llegada aquí, me contrataron de interna, me fui a la aldea a la, a la semana de estar. Aquí, interna. De recién llegada, ¿no? Sí, y entonces, claro, eh, me voy a la aldea y ahí estuve dos meses pero claro con una persona mayor en una aldea y una mala gente ¿no? no fue tan buena la experiencia sabes pero que el sitio era muy bonito y la verdad eh, para ir a pasar dos semanas o algo así relajarte vacaciones y tal yo quisiera volver claro que sí pero te gusta eh, más la gran ciudad no a mí me gusta más la ciudad sí es como que me Madrid, he creado no, no. como en ciudad y también me gusta más la, la ciudad. ciudad yo sí. soy, yo soy más de pueblo Claro. Y ahora me vuelvo al historial porque yo es que este follón que claro. veis aquí atrás, Trilines, yo es que me quería aquí de pequeño y acabé. Claro. Pero eso cada uno. a que le guste lo rural sí que hay trabajo claro, en lo rural. Claro, porque estábamos comentando que a lo mejor para sembrar, para cuidar el ganado. Hay para mucho trabajo ahí. ¿eh? Que sí, sí, claro. Si te gusta eso y y no te importa venirte pues lo que sí veo es que es mucho más económico la, la vida ¿no? la, la vida, vida es mucho, mucho... más económica lo, los alquileres por ejemplo el Lugo que fue donde yo estuve el Lugo de, cerca de Santiago de Compostela pues ahí los alquileres son súper económicos la verdad ¿cuánto podía valer un alquiler allí un alquiler de, una parte, de un piso 300-350 euros ¿Y, ¿y cuánto puede valer aquí en Madrid? aquí 700-800 claro, dependiendo ¿eh? de la zona o sea, si es una zona más o menos, yo vivo en mi son unos 800 euros. Pero vete a Toledo, que están a la mitad, y estás a 20 minutos es que a de Madrid. Ah, es que ya, vale, vale. <risa> que yo he hecho entrevista a la anterior, una, una, no, en Toledo están más baratos Te doy información. Y y viajo menos 20, también. A 20 minutos verdad. de tres, pero yo no digo nada. Bueno, pero viajo menos. Bueno, también, bueno, yo, yo doy ideas para que. Ya, pero... cada uno. A ver. Bueno, ya vamos a acabar, pero bueno, las que están pendientes las hacemos. Os hago otro vídeo otro día con todas las de los comentarios. De Nica Milano, el consulado español me queda bastante lejos. y mi mamá está en España, ¿no se podría ella hacer el trámite desde España? Pues sí, ¿no? Si tu mamá no, está en España. Sí. Ella aquí. Yo creo me que me sí. Calcula. Si ella está en España, sí. Eh, yo creo que sí, vamos. Está. Claudia Milena Sánchez. Dios los bendiga por toda la información en octubre voy para ella españa y quisiera que me tengas en cuenta para estar en su programa por supuesto que sí, claudia vale cuando llegues aquí pónmelo en algún comentario de algún vídeo vale quedamos aquí para hacer una entrevista como con Jacqueline. Uh -huh. perdón ese trámite se hace en el consulado español o en la embajada española de Nica milano si estás si estás si lo haces desde colombia tiene que ser en el consulado español y si lo haces desde españa pues yo creo me iría a la Oficina de Extranjería de España. Claro. Alex Ortiz, eso es bueno, porque hay trabajo, eso es lo que queremos. Ernesto Chávez, igual he oído la repoblación y he llamado al, al ayuntamiento de Ponga. Me han dicho que fue hasta 2017. Sé de algunos pueblos alrededor de Madrid, pero no he podido contactarlos. Pues muchas gracias también, Ernesto. Todo eso lo vamos a investigar. Claro. Dejo a Jacqueline que cierre el vídeo. Por favor, os digo y eh, si os ha gustado ponerle un like el eh, que lo vea y no esté suscrito que se suscriba con campanita que FRISLINE siempre emite en directo y así podéis preguntar durante los chats como acabamos de hacer ahora eh, algo para los FRISLINES, algún consejo final sí. algo así rápido aunque volverás al canal por supuesto sí. Jacqueline pues bueno lo que dije hace como rato. conclusión así sí. rápida vamos en un minuto o dos como dije, pues primero buscar personas que ya tengan tiempo aquí para que los ayuden un poco en la situación laboral, en el ámbito de vivienda y todo esto. Eh, no venir con ideas de superioridad, ser muy humildes porque trabajo hay pero para quien quiera trabajar. Y eh, pues siempre hacer bien nuestro trabajo, sea cual sea el trabajo. porque eso es lo que nos va a abrir las puertas realmente a otros trabajos también a otros empleos entonces siempre haciendo las cosas bien actuando con fe y con mucho respeto a todas las demás personas pues con ganas de trabajar obviamente no venir a hacer mal porque recuerden que nos están abriendo las puertas y lo menos que queremos es quedar mal con los españoles ¿claro está? estás contenta de haber venido Sí estoy muy contenta la sí. verdad y agradezco mucho a, a españa por recibirme a mí a mi mamá la verdad agradezco mucho a las personas que me han apoyado en este año que he estado aquí, que ha sido difícil pero ha sido mucho más llevadero por eh, la, la amistad y por el apoyo que he recibido en este tiempo, la verdad. Y bueno, pues aconsejarles de, como bien lo dije hace tiempo, eh, venir lo más preparado posible, lo más legal posible, para que todo sea más fluido y más fácil. No después estar aquí quejándose de que Ay, a mí no me dan esto, no me dan lo otro, porque claro, si no te vienes preparado desde allá, pues va a ser mucho más difícil hacerlo aquí. Entonces venir lo más preparado posible, venir con muchas ganas de trabajar, porque como digo, trabajo hay. Lo que hay es que tener las ganas de hacer cualquier tipo de trabajo y ya está. Son unos, son los mejores, porque son, sois los valientes. Los que venís, salir de vuestra zona de confort. Sí, y, sí, y demostráis una valentía que no todo el mundo tiene. que es muy eh, lo, lo fácil sería quedarse ahí. No, dais el sí. paso, ¿vale? Y eso sí. merece toda nuestra admiración. Muchas gracias, gracias Jacqueline. No, gracias a ti. Muchas gracias, Prislines. Sí. Y hasta la próxima emisión que trataré que sea sí. cuanto antes. Muy bien. Muchas gracias. gracias chao, chao.